¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez, los saludo con el gusto de siempre desde estas conversaciones, desde el confinamiento que sostenemos justo para no aburrirnos porque ya sabemos que todos estamos metidos en estas casas excepto los que sí pueden salir, nada más cuídense y bueno, primero les recuerdo que uno de los principios de estilocracia es que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y yo supongo que antes de que comenzara la pandemia, cuando estaban las grandes baratas de los almacenes, tuvieron el cuidado de ir a comprar cosas en la barata. Ropa, especialmente ropa de, de verano, porque la pusieron muy barata en Mango y en Palacio ayer Estaban regalando las cosas prácticamente. Y espero que lo hubieran hecho. Si no lo hicieron, cometieron un error, pero... Ya viene el verano, o sea, ya para el 21 de junio que comienza el verano, lo más probable es que la pandemia ya nos ha, lo hayan bajado de, de intensidad y podamos ya salir a la calle a nuestra vida más o menos normal. Y entonces podremos lucir nuestros atuendos de verano. Y hablo de los atuendos de verano tipo estilocracia, porque el atuendo que ya parece uniforme, pero en todo el mundo, no nada más aquí, son los jeans, los tenis y las playeras. Encima puede una chamarra, un blazer, lo que sea, pero el punto es que el uniforme universal, literalmente hablando aquí y en China, es el jean, los tenis y la playera. Y como nosotros lo que queremos es que, es que los estilócratas y los que concurren en la estilocracia se vistan con estilo, tienen en primer lugar que salirse del patrón, que salirse del común denominador que distanciarse y diferenciarse claramente de todos los demás y los demás son miles de millones ¿eh? entonces en verano vamos a tratar de vestirnos nosotros con ropa de algodón o ropa de, de lino, pero básicamente ropa de algodón unos chinos de color y los colores que, se re, que sugerimos nosotros para, para los chinos son el naranja, el amarillo, el verde, el ciruela. Muy importante. Es un color nuevo que es muy importante para esta temporada de verano. Obviamente puede ser con tenis, pero con tenis de, finos de piel, al contraste del color del pantalón, no usen para calle. Los tenis atléticos, por lo que ustedes más quieran. Por eso hay miles de modelos en las marcas de tenis. Y por, no tienen por qué ponerse un tenis de básquetbol para andar en la calle. Un tenis de básquetbol es para una cancha de básquetbol. Como un tenis de fútbol soccer, es tenis para jugar fútbol soccer en una cancha, ¿no? Para andar en la calle con ellos. Hay tenis de calle. Cuídenlos. Pero nuestra sugerencia, no es que nosotros seamos enemigos de los tenis. Nos gustan los tenis, pero... Los tenis de calle o los tenis atléticos para practicar algún tipo de deporte. Nosotros sugerimos que se decanten por el zapato. Los zapatos para, para verano son maravillosos, son de, de colores padrísimos. Encontremos, por ejemplo, los que llamamos aquí bostonianos y que se llaman Brogues en todo el mundo, los que son, ya saben, perforados en la punta. Pero pueden ser tipo, se llama spectator. ¿sí? La punta y el talón van de piel, y los costados van de lona o de algodón o de lino o de algún textil. O, o igual piel, pero hay un color contrastante. Pueden ser un color café mediano y los costados en azul. Puede ser un café claro y los costados en verde olivo. Y así sucesivamente para que le den más estilo a su vestimenta. Créanme, no vale la pena que se vistan igual que todo mundo porque va a ser muy difícil que los recuerden. Y se trata de que ustedes, justamente por el estilo de su vestimenta, y su estilo de manera de ser y sus buenos modales, siempre serán recordados por las personas que les rodean. Las camisas son las de siempre. Pero mire, una camisa blanca no tiene pierde Es la apuesta más segura. Sin embargo, ya hay, hay muchísimos colores ahora. Pero recuerde que la camisa tiene que ser al contraste del color del pantalón. Porque el pantalón, si lo usan en los colores que les estamos sugiriendo va a ser un protagonista si no quieren usar un color que sea protagonista entonces los colores básicos que son el kaki y el marino son a los que debe usted acudir para que pueda tener más facilidad de combinar o no tenga que estar pensando qué haré, qué haré, sin embargo sí. si usted tiene alguna duda de qué color, con qué color combinar escríbanos escriban a estilocracia.com y les contestamos o escriban directamente al canal en YouTube. E igual les contestamos para que sepan ustedes de qué color puede ir tal camisa con tal pantalón. Y de esa manera pueden ustedes lucir bien. Y por lo que se refiere a la, a la prenda de superior. Miren, están los suéteres. Pero los suéteres cardigan, no, no los pullover, sino los que tienen botones al frente. Y los hay en algodón, los hay en tejido de lana fresca muy abierto el tejido y los hay de colores, los hay curvistas y rayas y esos pueden ser, pueden ser el, el complemento adecuado o bien las chamarras de piel y si no, para cosas más formales pues un blazer pero un blazer sin estructuras un blazer de algodón o de lino ahí sí, de lino sin hombreras las, las solapas angostas un poquito más corto que lo normal pero un poquito quiere decir dos centímetros o uno y medio ¿eh? no, no tanto así para que puedan ustedes lucir la ropa nueva y puedan ustedes ser dignos estilócratas y que la gente los recuerde y los recuerde bien pues espero que les vaya muy bien espero que se estén cuidando si alguno está infectado procuren tomar los medicamentos si trae si contrajo el virus no tiene que enfermarse y muchas mucho más tiene que morir. Coma bien, cuídese, acuda al médico, siga las instrucciones médicas, tome los medicamentos y alivíese porque si se si contrajo el virus y ya lo, ya, lo, ya, lo, ya lo sobrevivió, ya está usted prácticamente inmunizado. O bueno, más o menos. ¿eh? Les recuerdo que vamos a subir unos cursos. Unos cursos que queremos... Eh, como no tenemos nada que hacer en, esta, en, en este confinamiento, hemos estado grabando cursos. Ya tenemos un curso de Vístete para Triunfar y otro que es un curso muy interesante de vinos. No, por, es, el tema de vinos es amplísimo. Podría durar una semana de cursos, todo, todos los días, tres horas, y no acabamos. Pero vamos a dar a ustedes los conocimientos básicos del vino. Como es? ¿Qué es? ¿Qué son ¿Cómo como pueden, como dicen los hombres cómo pueden maridar con qué tipo de alimentos se llevan? A ver qué tal, ¿no? A ver qué, a ver qué tal nos va. El precio, tres dólares americanos. Un precio mega accesible porque queremos que todos ustedes que son nuestros seguidores y nuestros estilocastas sepan de vinos y sepan de cómo vestirse para triunfar. Que les vaya muy bien muchas gracias por su atención.